Hola, Hacemos la acción, nos quitamos ya la... No, nos vamos a subir al mismo tiempo, nos subimos al mismo tiempo a la de tres, una, dos, tres. ¿Qué traes escorpión? huevo! Ah, ya, ya está. Lo que ya nos haces puedo, hacer, güey. Ya, ya nos la podemos poner. Ay, Ay ya, ya la güey. Ya, ya, pinche ridículo. ¿Eh? ¡Ya lo vieron a contar Luis al con el escorpión dorado! ¡Oh! Ya sin ocho pendejos, ¿no? ¿Eres vaquero, eres este, bandido, eres asaltante o qué? ¿Tú eres este luchador? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Eh? No, ya dime quién eres. ¿Trabajas? ¿Eres camarón o de TV Azteca? Ah. ¿O, ¿O sabes sí, dónde me.? No, tan... no, no, no, no, soy camarón, sí, trabajo en Azteca, ¿cómo sabes que trabajo en Azteca? Pues porque ahí dice TV Azteca. Pues sí, va. ¿eh? <ríe> <ríe> ¿Rentas lanchas? ¿O por qué andas en huaraches? <risa> ¡Renta lanchas! ¡Eres Jorge Campos! ¡No te hagas pendejo! ¿Cómo <risa> me reconociste por la voz? ¿Has grabado mucho en Monterrey? ¿Y qué calculaste? Eh, pues, por temporadas, o sea, así le hago Ajá. Vengo y grabo tres, cuatro Y le echo así como unas dos o tres veces Aprovechando, ¿no? ¿A quién has grabado acá? Ari ¿Alguna vez se les ha atorado un pelo así? Pues, pues sí. Yo creo que sí. Vez? ¿Cuál es la mejor técnica para quitarse el pelo? de Con el gargazo. Sácalo. Miguel Ayun. Joven, ¿de quién es culpa? Es culpa de la Ayun. A gran silencio. Wey, no, no hay pedo, güey tengan mi cartera, güey no hay pedo, güey ahí está, güey para que no tengan estén, ya, ya estuvo, wey. <risa> sabes que vine a grabar como las retas de fútbol, con Franco, con Roberto, con los tres tigres, con los tigres también vine a grabar, de volante. 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no mames, estoy perfecto de la voz, ni siento era... nada. Oh, ni, ni me siento como me escucho <risa> <risa> Buenas tardes ¿Cómo se llama tu nombre? Juan ah. Juan Guarnizo ah. ¿Sí me Tú eres el tal Juan Guarnizo Efectivamente ah. soy yo ah. Ah. Qué curioso <risa> ¿Qué, qué, ah. Me ubicas El otro día me estaba preguntando ¿A qué saben mis babas. <risa> No sé si me podía responder <risa> ¡Qué p***o! Lo que no fue en tu baño no fue en tu daño Pero ya estaba casada cuando grabó contigo ¡Ah! Pero desde antes Ya estaba... ¡Ah! Tú la conoces de ¡Uff! ¡Sí! ¡Juan Guardi se está volando! Vamos. <risa> ¿Ahora cambiaste de máscara? ¿Es otro que ¡Sí! ¡Te está tocando el estreno! ¿Ah, sí? ¿Así <risa> no. ¡Sí, estoy sacando ahí! Hey, ¡Órale, papito! Me dices, Miguel. ¿Ya la sentaste por por? 1 2 3 4 5 Sí, claro que sí, claro que sí, ok Bueno, sí, okay. Ah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Híjole, este chavo yo lo veía en la tele! No mames, pues yo jamás he ido a la pinche <risa> te tele... me, me caga, la me televisión, caga la televisión. A lo único que voy a la televisión sí. es a sí. dar lecciones de vida, Víctor. Ah, sí? Sí, claro, pues. <risa> Están bien pendejos, güey. Sí, pues sí, hermano. Pero no saben hacer pues... ni madres. Sí, pues muchas veces, ¿te acuerdas de que existen males necesarios? <risa> Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Es... Dale. ¡Ah! Ahora no, están bien, ustedes estuvieron chingando y chingando y chingando y por fin se dignó estar con el escorpión dorado. ¡Fase es. 10! ¡Extreme! Así ¡Víctor es. García al volante! ¡Presente! ¿Cómo va todo? Vím arriba. Bien, bien. Como tú quieras, como tú te sientas bien. Acá, acá se baja y se, se sube. Esta este se refleja bien. Ya mejor. A tener más contacto con la naturaleza. ¿Cómo estás tú? Oh bien, gracias no sé a Dios. Quedando yo. Yo lo vi que fue a grabar ahí con el. Fuimos del bosque y del borrega y demás, ¿no? ¿Fuiste? No, vi que subieron las sí. este, sí, historias. Con los tranquilitos. ¿Cómo has estado, Ares? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Mucho trabajo? Sí. Sí, pero divertido. Sí, yo solamente tú la gozas. Disfrutando, exacto bueno, tenemos que traer cubrebocas nuevamente, ¿verdad? ver un poco? Sí, sí, ya sí. vamos. Muchas gracias, señor Luis. ¿Qué pasó, compañero? ¿Cómo estás? lo personalmente. para mí? una ¿Sí? Dale, claro. No, es que no me lo va a creer, te Gracias. Y luego aquí llegan muchos equipos de fútbol y así. Sí, aquí sí se. Sí. Se concentran. Se espera en el América. Sí. ¿Sabe a quién le va? Es por demás. Leme, <ríe> inteligente, culto y de Y parte de la gran familia Televisa. ¿A quién le iré? Oye, hermano, ¿nos le a hacer una foto? Claro. ¿Tú a quién le <ríe> vas? Yo, Alex, Alex, a la.. A la Ahora América. sí ya te conocimos sin máscara. Sí. ¿Qué dice el señor Luis de Alba? Saludos. ¿Qué qué anda? ¿No Un saludarlo. Un gusto para mí. Con permiso. Hasta luego, buenas tardes, Ahí. gracias. Ahora sí, ya está grabando o qué? Dale, ya está. Ahorita la pinche emoción le va a volver a salir, pero al pinche Luis de Alba. ¿Eh? <ríe> ¿Qué dices, Cao? Te digo, pues Luis ya, me está al volante no. como el escorpión dorado. Sí, señor. Pues nos despedimos con el grito de guerra al peluche en el estuche. Peluche en el estuche. Del estuche. <risa> y si vamos con los de la CCH a gritar peluche en el estuche. Vamos, vámonos. <risa> Listo. ¡Sí, señor! Muchas gracias, hermano. No, estuvo increíble. Sí, güey, que, sí. que se juntaron todos así. Sí. Oye, güey. estuvo buenísimo sin pedo <ríe> güey. cosas, eh, okay. estuve en ¿Quién es la máscara? Sí. Me canté y después me subieron al panel ahí con Yuri y con Carlos, así sí, sí, sí. y también, este hice un late night en Estados Unidos o sea, sí me ha abierto mis palomazos en tele sí, sí, sí, sí, sí. pero pues ya, güey, ya decido yo qué pedo ¿no? Sí. Ya, sí, y lo hago, sí, sí, sí. lo hago cuando quiero, como quiero y sin dejar este pedo tampoco entonces, pues está bueno sí. así es Igual, igual, igual. Yo te sí, agradezco, güey, para... porque si sí estoy fuera de pinche ritmo con respecto a ese pedo. Ah, güey. Gracias a ti, cabrón. No pasamos a la foto, no. Vamos sí, señor. ¿Pasamos acá abajo? Sí. Pero sigues consiguiendo, Nos vamos a despedir con el grito de guerra, te lo sabes, Luis. Vale. Peluche en el estuche, tienes que estar conmigo. Cancel. Una, dos, tres, peluche en el del estuche. estuche. <ríe> <ríe> chido, chido, chido. ¡Qué madre! ¡Ay, güey! <ríe> sí, señor. Déjame acomodo, bien. Un reglas. Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. hasta Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. ¡Listo! ¡Pinche Juan Juan! ¡Granizo! ¡Nos vamos y nos despedimos con el grito de guerra! ¿Te lo sabes? ¡Sí! sí. ¡Una! ¡Dos! tres, Peluche en el estuche! <risa> Listo. Corta. Nice. Corta. Qué? ¡Qué chido! Muchas gracias. gracias. No, hombre, a ti. de pinche exactitud geográfica, güey. Oh, es como, ¿diste <risa> tanta pinche vuelta en esa parte que hasta yo me pierdo? Está bien raro que si te echa parte <risa> No, no sí. me lo sé, güey. Nada más le yo, calculo, güey. dio vuelta, Dios, es que soy, es girar soy, a la izquierda no no en ciertos momentos. aprendió izquierda, izquierda, izquierda. Retomo. voy a la ¡Hola! Yo, ¡Gracias! Hacemos una foto Va. para el sí, thumbnail. Es qué chido, güey. <risa> ¿Para dónde les doy? Que salga el exclusivo. No, me gustaba ver el otro porque estaba ahí Fer y Ma, güey. Eh, le podemos <risa> dar hacia... Ese güey se está pasando de verga, ¿no? Muy cabrón. Qué bueno viste... que sigues grabando. Ya no viste sí. a Ricardo, güey. ¿A, qué? ¿A qué? qué? Queriendo robarle la gorra a un morro. De... ¡Dale, culero! <risa> no, me no me era robarle ya? la gorra, güey. Dice como que lo empujaba, güey. ¿no? Sí, mal. o sea, en la toma la idea es que se vea como que estaba empujando al del Rappi, güey. ¡Perdón sí, que estorbamos! Ya sabes cómo somos de pendejos. De pinches intransigentes, no, no, no. pinches don Vergas. Disculpe, señor Donbergas. No mames, güey. ¿A dónde Jerry? A la derecha. Deja llorar, pendeja. ¡La policía! <risa> ¿Cómo la agarraste? Comiendo verga. No, no. <risa> Aparte en el celular, güey. Sí. En el celular, güey. Sí, lo, lo apoyamos, 13. El buen candy crush. Eh, viendo el OnlyFans de Kareli Ruiz, güey. Ah, vamos para allá. ¿A ver, <risa> ¿Ya tuviste a Kareli Ruiz? ¿Dónde? ¿Dónde la tuviste? ¿Dónde la tuviste sentada? No, <risa> no, no. Ya la está grabando, ¿verdad? Sí. No, ¿verdad? No, no. no, sí, güey todavía entra ¿eh? todo todo te entra Esta a la izquierda ¿eh? y todo derecho digo todo derecho es ya aquí a media cuadra a la ya izquierda aquí, ¿eh? sí. a la verdad te agradezco no el ride fue un, que placer me... para no, fue un placer para mí que me hayas traído que me hayas contratado que me hayas dado un raid págale págale lo que quedamos págale para, no, dale no te, alcanza, beso, no pega, te alcanza Con un beso, págale con un beso no Oye, grita conmigo peluche en el estuche Ese grito de guerra, de la buena suerte y Súbele aquí porque aquí nos van a, nos van a reportar Y nos van a es de que así, peluche en el estuche ¿Cómo? Peluche en el estuche Una, dos, tres ¡PELUCHE, peluche EN EL ESTUCHE! El estuche. <risa> <risa> ¿Y por qué te tapas de... otra vez de asaltante? Porque voy a robar ahorita, bandido. ahorita Vamos a robar un banco ¡En se Seba! El pinche campo se dedica a asaltar Bancos aquí en Los Ángeles Saludos a todos, gracias y disculpen por mis malas palabras, pero este hombre me provocó y, y, y me dijo que estaba en casa y yo en casa soy acá hijo de la. ¿saben qué descubierto de Jorge? Que tiene cosquillas el pendejo. Ay, sí, sabes, espérate. ¡Nos despedimos! ¡Cómo la... ¡Pero no! pero te vas a endrogar, pendejo? Sí sabes que tengo cosquillas, ¿cómo descubriste? Ya, ya, ya es, lo único, es lo único que no me toque, que me gusta que me toquen las piernas, ni masaje Ay. me daba para que me entiendas ¿sí? el <risa> vehículo. ¿Ves? Te ¿Eh? dijo en la grosería. ¿Qué <risa> Oye, si ¿sí te dejo aquí o tomo? Sí, bien? no, no, aquí, aquí va a venir mi, mi, mi hija. Hacerme una, una foto este, para la miniatura. ¿Quieres este? ¿Quieres quieres, este, ¿Quieres café? ¿Quieres tomar un café o algo? Este, no sé si tenemos tiempo. ¿Ya se van al aeropuerto? Oh ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah.